Eh, sí, no jugué Pathfinder 2, todavía no lo leí, lo tengo ahí re pendiente porque eh, salió hoy, quiero ver de qué se trata. Pero escuché cosas muy buenas y otras no tantas, así que, que quiero tener mi propia oportunidad. Catulo. En juego de sci-fi, ¿cuál es el que más te gusta? El juego de sci-fi. Y tiene que ser. <risa> no Pero. Tiene que ser Cyberpunk. ¿Cyberpunk o..?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 trascender desde ser un fanático creando contenido a, a la oficial, pero buscá Buenos Aires by Night y algo va a aparecer gracias, muchas gracias realmente por todo el cariño y la compañía que nos ponen incluso la intención que tienen de querer ayudarnos o, o querer trabajar Esto es, es algo que no puedo, no puedo dejar de, de decir porque nos conmueve mucho eh, ver crecer a la taberna y junto a ustedes y, y junto a todas las personas que que van sumando es, es algo genial. Así que voy a aprovechar que ya canjearon el raid y ya no hay más preguntas. Vamos a ir cerrando este stream. Les agradezco mucho por pasar, por todas las preguntas muy lindas. La pregunta de Santori-san, ¿qué pregunta me gustaría que me quedó en la cabeza? Algo se me va a correr. Algo <risa> se me va a correr. Eh, así que vamos a hacer el raid a tomar de 20. Pero primero les dejo con el outro. Gracias. No.